Ternura a la vez, pasión, placer y gozo por doquier. Es lo más grande que se pueda tener, es lo que busca al final cada ser. Qué difícil es vivir sin amor, sin tener a alguien a quien amar. Sin poder donar y recibir lo que necesita cada ser. Qué difícil es conseguirlo todo. Tanto como fácil es ser feliz con lo que hay. Nunca serás feliz con solo cosas.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 Plantaré flores Y si no tienes jardín pon una maceta llenalas de pétalos de vida inmaculada No hace falta ser sabio ni hada Parece que no, pero es así El que llega a conseguirlo vive feliz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 Ternura a la vez Pasión, placer y gozo por doquier Es lo que busca al final Cada ser